No hay, así que improvisaré. pondré de nuevo esta, la pondré así, 5 grados aquí, por y acá también. Y luego estas estos de acá son como tipo protecciones, eso mucho para que son las circulares. En este caso yo utilizaré de estas. Aquí así. Para proteger mi robot. Y está. Perfecto. Y como todavía tengo unos cuantos gramos, por decirlo así. Mira aquí. Ah, olvidé pasar los extras. Los extras también son algunas extensiones protecciones que, uh, mira, no, personas pesadas, así que no me cobran extensiones de estas tipo carretillas o no sé cómo se pronuncian, creo que dije algo incorrecto aquí pico, a ver si aquí es el que quiero, no, aquí, ay, me dipo, sí, esto, aquí y otro acá. Bien, después de tener nuestro robot construido, nos iremos a lo que es la sección de programación. Y aquí tendremos lo que es una palanca de activado y desactivado. Un botón que solo se activan cuando lo presionas. Y la palanca común. De esta pondremos dos, que es frente y atrás. Y pondremos izquierda, derecha, que da un positivo y da un negativo. Bien, como estas son sierras y no quiero que estén todo el tiempo perdidas porque se si me pueden deshacer la batería es poner solo un botón para activarlo únicamente cuando se coloque bueno cuando esté frente del robo. Para eso le dan clic derecho aquí y presionan la tecla que quieren utilizar y le dan OK. Para programarlo, selecciona el botón o la palanca y le dan clic al motor que quieran utilizar. En este caso me dice giro hacia el positivo, giro negativo. ...pueden siendo haciendo de izquierda a derecha. damos aquí, y este, como está al revés, lo pondremos igual. No, tiene que ser así. Y sí los dos giran hacia arriba o hacia abajo. Giran hacia arriba. Zip, intentaré invertirlos, ya que si hago eso, saldría volando el robot. Y es mejor que se quede abajo acá abajo también, está bien, está bien así bien, para conducir seleccionamos esto y seleccionamos los motores, nos pasará el positivo y el negativo le dan por decir izquierda derecha y al de abajo le dan la misma posición izquierda derecha, la verdad esto generalmente es de prueba y error, prueba y error, prueba y error aquí lo ponemos al revés, ya que están los motores al revés y una vez ya programado, nos vamos a... <coughs> testeado de área, o prueba de área. Que nos aparecerán unas zonas para probarlo. A y D no me funciona nos puede... Bien, bien, bien. El robot. Regresaremos al control de programación bajar un poquito lo que es el audio ahí está bien bien que es lo que pasa que no lo conecté y para el giro yo digo que pongan el mismo el mismo orden a todos los motores mismo orden mismo orden y mismo orden perfecto y lo probamos Tira hacia un lado, tira hacia el otro, avanzamos, y tiramos. Yeah. Estoy muy lento. No. Sí, ahí tengo un problema. Mis sierras están tocando el piso antes que mis llantos delanteras. Así que cambiaremos esto. Lo Como pueden ver aquí tenemos una serie de botones que nos van a, hacer, nos van a ayudar a probar. Por favor. Ya creo que son unas cajas, sí. Contra unas cajas, contra unos bloques, contra unos barriles, contra unos conos. Oh, una rampa. Un ramer que es para empujar, como este. Un carro para poder hacer tantas cosas que tenemos Un flipper Como pueden ver ahí, mi robot tiene un poco de problemas ahí, ahí ya viene, sigue avanzando sí. bien. La bien se ve para los que tienen... Podemos decir que... Ah, es que no sé cómo se les llame para esta cosita, que lo agarra y ¡pum! lo aventa hacia arriba Y en la computadora no, porque se va a enseñar. Sí, muy buenas bueno con F1, F2, F3 y F4 son distintos comandos. F1 nos sirve para sacar los botones y como es que tenemos nuestro control en plena batalla. F2 nos cambia a una pantalla trasera, medio trasera, ya que tiene un retardo. F3 a una pantalla fija y F4 a una pantalla órbita de distintas maneras. En ahora veré qué tipo de armas porque siento que estas no me convencen mucho así que pararé el video y les mostraré ya el prototipo terminado para no hacerlo más largo bien, una vez que ya tengo mi robot aquí terminado con las sierras corregidas nos vamos a la parte de chasis, eh, pintado de chasis o trabajo de pintado de chasis que aquí podemos ponerle un color fijo total, una textura y luego una superficie Líneas en esas partes que son los costados y estampas, por decirlo así. A mí me gusta más lo que son las texturas y vemos qué texturas hay. Aluminio, esto me gusta más que son tipos tipo de y de colores, todo tipo de materiales como pueden ver. Le pondré esta. pondremos a superficie y le pondremos una superficie de, de distintas formas. También tenemos colores, esta se ve bastante bien, así, medio oscurita. Como pueden ver, hay distintos colores, distintas tonalidades y todo, todo. También más para abajo, aquí están esas que son tipo rayaduras. Que para mi robot, que es de sierra, le quedan perfectas. Lo vamos aquí a la superficie, a los costados o como se le llame. Y tenemos distintos tipos de pintura. Yo le pondré lo que viene siendo esta. Y un poquito de oscuridad. Nada, no, oscuridad, no. Vamos a hacer algo así para se así y hasta el último le pondremos unas cuantas cosas que son como respiraciones, logotipos según pintura, pongámoslo así que digan eh, también se vuelta igual que las piezas no se ve mucho eh, veamos fantasmita también viene en la parte de más hacia abajo como para aquí estas que sirven mucho que son para las para darle un poquito más de apariencia al robot como por ejemplo estos son para los orificios de las sierras que se lo puedo poner aquí aquí aquí, aquí. bueno aquí tal vez un poquito más grande aquí aquí y aquí que okay, no se ve muy bien porque esto no debe de ser hay varias formas un cuadrado esta línea un círculo esta, esta que es un más grande aquí así y luego aquí atrás así aquí y aquí aquí y aquí aquí y acá le damos la vuelta y lo ponemos abajo ahí ahí ahí y ahí simbolizando los orificios de la sierra el otro que es un orificio circular lo utilizaré para esto de aquí este de acá y para los neumáticos traseros utilizaré el que es un rectángulo que es este aquí aquí en la parte de abajo, más grande, ahí, salir a sacar, más grande, ahí, bueno, me exageré, y ahí, y ahí así, perfecto. Ahora un pequeño logotipo, no sé, que le pueda dar insignia, póngale como si tuviera una respiración en la parte trasera un edificio de respiración del motor o cosas así no se tiene que salir de lo que es esto así ah, como es un poquito animo el, bueno, el logotipo tal vez de los que están pintados vamos vamos vamos vamos no llegamos no llegamos tal? cambiamos el tamaño tal vez dame Aquí. ahí está nuestro robot una vez terminado y he también hecho la prueba las le haremos la prueba avanza bastante bien no muy rápido no muy lento bien perfecto tiene fuerza las tierras funcionan probémoslo contra el carro el robot vamos vamos vamos vamos va bien sí, probémoslo con los Barriba Bien, ahora nos vamos a ver perfil Lo ponemos en la posición que queramos Acercamos y tomamos una foto Ya está Vamos para la posición en la que queramos que inicie Tomando en cuenta que también es la posición donde pondrá la cámara Si la cámara fija la pondrá ahí viendo hacia enfrente Si la pones hacia atrás entonces quedarás viendo la parte de enfrente del robot y si quieres jugar de esa manera te quedará un poquito más. Una vez tomada la foto se guarda lo que es el robot y podemos regresar en back. Y podemos ir hacia un evento. Que en este caso iremos a esta. Entraremos con este y le daremos ok. Como pueden ver es un evento uno a uno. De 1, dos, tres, cuatro batallas. Y le pondremos en next round. Iniciamos con todo y un intro. Bueno, el intro. Esta es una aquí, muy Ahí está, los puntitos verdes son. Eh, por favor, para el que La barrita es la esquina, es la pila, la barrita de la la de PPI es la del tanque de todo pero no traigo tanque de todo eso la F1 saco lo que son los botones y todo eso por decir ah se me olvidó que botón le puse y todo eso aquí también es circular Bot buttons cámara órbita estática circular circular de cámara Multiplayer y todo <risa> Pero yo tengo que intentar de en el, de on, pero el Y mira, mi es poco. <tears> este <lizz -jo> ah, mi mamá corona, mi mamá corona, mi mamá corona, mi mamá ya работу работу баню вот это вот это вот で、<音声> 9 1 2 6 5 4 3 2 1 2 1 1 2 nuestro robot y aquí como podemos ver son los daños de nuestro robot y el tiempo en que nos cuesta repararlo en este caso de los más fuertes que tengo es uno de 18 que son las aspas que son las que más necesito reparar ya que si se me caen no tendré ningún otro ataque, así que las repararé y se me alenta un poquito con esto que estoy grabando reparar reparar, reparar <coughs> no me deja reparar esta esto así reparamos chasis, otra para ver el chasis también ya no me queda, me quedan 10 segundos 10 minutos o algo así y le vamos a dar en dos. Al final la batalla nos llevará al podio de donde perdimos que nos dan un disco de robot building de cómo construir un robot Qué genial y al final nos se... vale, creo que debí tener de la misma práctica en fin, vean mi siguiente robot y el siguiente video, nos vemos hasta la próxima y adiós.